Sí, asistimos también al almuerzo de Navidad que tiene también pues, esta asociación de coches eh, históricos, unos coches muy bonitos. ...y es una de las asociaciones más bonitas... ...porque se llevan todo como una gran familia... ...y son muchos, eh... ...y de muchas ciudades diferentes... ...hoy ya vemos que van llegando... ...y lo vamos saludando... ...así que también ellos me gustaría... ...que en esta ocasión... ...pues dieran su mensaje de Navidad... ...para todo el mundo en general... ...y vamos a conocer qué le piden ellos también... ...al 2020, qué le piden... Eh, ...este año a los Reyes Magos... ...¿qué le habéis pedido?... ...yo no le he pedido nada... ...a mí es que no me dicen nada que me yo, yo no quiero. del año 2020... ...yo no, nada, salud... ...es lo que quiero, salud, que te sí, sí, sí. todos mis tío salud... ...y que puedan estar dispuestos para trabajar, nada más. que haya Pues nada, yo vengo de Sevilla, me encanta Marbella... ...con los amigos de siempre, pero le pido salud y paz para todo el mundo... ...y que mis mellizos, nietos que voy a tener, que vengan con salud... ...y, y un pan debajo del brazo, que hace falta también, ¿vale? <risa> ...yo quiero que todo el mundo nos concienciemos... Del, ...del medio ambiente que hay que cuidarlo... ...también, que está la cosa muy... ...muy fastidiada... ...el mar lo tenemos un poquito... Uh, ...mal... ...y lo demás, y que mucha salud, feliz. mucha felicidad... ...y pasarlo todo muy bien y ya está. Bueno, os animáis a estos milloncicos aquí las cuatro, ¿vale? ¿vale? Manol, venga. venga, y vení. ...venga, venga vamos a no hacer el coro, sé. el coro, el coro, venga. Feliz Navidad... Y próspero año navidad, y felicidad. Navidad, Navidad, navidad, navidad dulce Navidad, que Navidad. ¿Qué navidad? Bueno, asistimos a la comida anual en víspera navideña de esta asociación de coches históricos. El presidente también aquí con nosotros, Rafael Roja y Javier García también, representación del ayuntamiento. Sí. Muy, buenas Muy buenas tardes. Bueno, para mí es un honor poder aquí compartir esta comida con, con, con la Junta Directiva los miembros... ...de la Asociación de los Coches de Época... ...porque realmente hace un trabajo magnífico... ...en promoción de la ciudad... ...en promoción de, de los coches de época... ...y la verdad... ...van a tener siempre la, la colaboración... ...de este equipo de gobierno... ...porque realmente hace un trabajo incomiable. Sí, no, lo que ha dicho... ...que ya para 2020 ya ha hecho ya... ¿Eh? ¿Eh? ya, ya, ya, ya. Además, además que sí, que se están comportando efectivamente... ...como una corporación de las mejores... ...que hemos tenido en San Pedro de Alcántara... ...mirando por los clubes... ...la gente que tiene, que son de su pueblo... ...que miran por su pueblo... ...y que estamos todos aquí pendientes a lo mismo ¿eh? Presidente, que además habéis tenido una junta... ...imagino que había colado ya cosas para el 2020... de... ...sí, antes de la comida pues hacemos nuestra asamblea anual... ...y bueno pues vemos el estado de las cuentas... de, de tema nuestro de los socios, de salida... ...y ya pues preparando el rally del año que viene... ...y alguna salida más que queremos hacer por aquí por Marbella... o sea que ...y San Pedro... Tenemos también, no sé si lo adelantar, los Reyes Magos, bueno ya lo dijisteis en rueda de prensa sí. hace poco, que también podríamos recordar eh, quién va a traer los Reyes este año. ¿Qué, qué, qué, ¿Quién los trae? ¿Quién los trae? ¿Los traen los coches, también los coches ah, históricos? Sí, sí, los sí, sí, sí, sí. Vendrán estos, ya te voy a la primicia, la intención es que nosotros queremos que... ...los niños de San Pedro de Alcántara... Eh, ...mantengan la ilusión y el encanto que significa... ...la noche de reyes magos... ...y nosotros queremos que eso tiene que ir envuelto... ...en algo tan noble como pueden ser los coches de época... ...y sobre todo que es una noche especial ¿no?... ...yo creo que la noche de reyes magos la recordamos toda nuestra infancia... ...y eso es lo que queremos para nuestros hijos, para los nietos... ...y en este caso ellos van a colaborar de forma desinteresada... ...como lo han hecho siempre, con mucho cariño... ...y sobre todo porque vamos a intentar sobre todo no utilizar... ...porque me, da, me daban idea hoy, decía... ...pues los Reyes Magos podrían bajar en helicóptero... Eh. ...podrían bajar en paracaídas... ...yo creo que los Reyes Magos tienen que venir... ...porque vienen de Oriente... ...los Reyes Magos vienen de Oriente... ...y tienen que venir como se merecen... ...y desde donde dejen sus camellos... ...descansando, pues lógicamente... ...vamos a poder contar con los co coches de época... ...para que realmente vengan y puedan realizar... Eh, todo el desfile procesional... ...todo lo que es, eh, la salida de los Reyes Magos... ...por las calles de San Pedro de Alcántara. Bueno, para finalizar, un mensaje navideño para esta fecha... Pues que feliz Navidad a todos y, y que el año que viene pues, pues que volvamos a vernos aquí todos estupendamente. Que sea, que sea frostífero para todos y que vaya esto como tiene que ir porque gracias a Dios intentamos de llevarlo lo mejor posible. Y aquí el señor alcalde nuestro sabe que dispone de nuestros vehículos para la colaboración de lo que necesitan los Reyes Magos y de su pueblo que es el nuestro y que los queremos. ¿Eh? ...mi deseo es el que siempre he dicho... ...mucha felicidad, mucha paz... ...y que toda la gente que no tengan donde puedan comer... ...un casito de pan... ...que se busque que el próximo año lo tengan... ...y que se den los políticos de tontería ya". Pues yo en principio desear a todos los vecinos de San Pedro... ...una feliz Navidad... ...y sobre todo como decía Pepe... ...que estos buenos propósitos no solo se queden... ...un día al año o unas fechas como la Navidad... ...sino que sean los 365 días al año... ...y sobre todo pido salud... Pido prosperidad y fundamentalmente que estemos cerca de las personas que están más desfavorecidas. Yo creo que ese es el mensaje que me gustaría transmitir. Muchísimas gracias, feliz Navidad a todos y sobre todo a vuestro club tan maravilloso. Gracias. que dio Corbacho hoy en este comida... ...de la Asociación de Coches Históricos de la Costa del Sol... ...y que hemos disfrutado muchísimo en esta velada... ...con todos los socios, que es una gran familia... ...y la verdad es que siendo un gran empresario en mí en estos días... ...me gusta siempre que den ese mensaje de Navidad para todo el mundo... ...y que apoyen las empresas, porque la unión hace la fuerza... ...y realmente somos los que estamos sacando adelante... ...pues todo, así que de verdad enhorabuena por su trabajo... ...y por tener tantos empleados hoy día que llevan su familia... ...y no, no lo vemos cuando vamos a lo mejor a consumir y tal... ...pero al el empresario, hay que darle mucha importancia hoy por hoy... ...porque son los que mantienen a toda esa familia... ...así que en primer lugar, enhorabuena... ...y ahora me gustaría que usted dijera unas palabras también... ...ya que estamos en vísperas navideñas. Bueno, muchas gracias a vosotros... ...por esta amabilidad que tenéis con entrevistarme... ...lo único que digo es que tengamos mucha suerte... Y ...mucha felicidad en estas Navidades... ...y en todo lo que es durante el año... ...y bueno pues estamos en Marbella, estamos en Ronda... ...y lo que sí estamos es dando un servicio al público... ...de lo cual nos sentimos orgullosísimos totalmente... ...de poder servir a un público... ...dándole un producto de lo mejor que podemos. ...y luego gozando, hoy tenemos el día del club... ...que no es el día de, de trabajo... ...he dedicado un poco a lo que es nuestro hobby... también un poco de lo que es el automóvil antiguo... ...y hemos tenido la cena, o sea la, el almuerzo de, del club... ...durante de, el año, y aquí estamos en Marbella... ...haciendo lo del Nuevo Reino... ...haciendo una comida maravillosa... Con, ...compartiendo con todos los compañeros y amigos... ...y la verdad que estamos una familia... Y nada, y lo único que deseo a todo Marbella, San Pedro, Alcántara... Ronda, toda la comarca y todo esto, pues que tengamos unas felices fiestas de lo mejor. Si fuera por, por mí, yo fuera rey de verdad, pues lo único que desearía era, sobre todo, mucha salud y que Dios nos dé totalmente lo que nos merecemos cada uno. Muchas gracias por vuestra entrevista y la verdad que sea para mí es un placer de que así sea. Muchas gracias para todos. Muchas gracias por su mensaje y la verdad. Es que no todo el mundo podemos decir que tenemos una casa de jamón, la casa de jamón, o sea, qué lujo, ¿no?, tener una casa de jamón. Sí, la verdad, bueno, estamos en Marbella, estamos orgullosos de tener una tienda, un comercio en Marbella, estamos durante de muchos muchos años atrás, tenemos unos 15 años aproximadamente de trayectoria en, Ronda, en Málaga, o sea, en Marbella, y la verdad que nos sentimos orgullosos porque estamos dando un servicio y Marbella se corresponde bastante con nuestros productos y nuestro trabajo que tenemos. ...y la clientela, tratamos de que tengamos siempre el, la honradez... ...de darle lo que se merece a la, la clientela, por supuesto para eso estamos... ...muchas gracias para todos, por supuesto". Gracias. ¡Feliz Navidad y sabes que en Ronda hay un trocito de mi corazón... ...está ahí en Ronda, que es mi lugar de nacimiento... ...y quiero mucho Ronda y a todos los rondeños... Que los quiero muchísimo, así que un beso también para Ronda. Gracias. Es que nos sentimos, sentimos como rondeña que eres y además os apreciamos mucho por toda la labor que hacéis siempre en los medios de comunicación. Muchas gracias por todo. Gracias. Feliz Navidad, un beso.